Casi todo el continente se ha seguido una estrategia de tratar de aplanar la curva de casos de coronavirus para controlarla. Y a pesar de que ha sido un gran esfuerzo, no ha sido suficiente. El número de casos sigue subiendo, eh, incluyendo a México. Y pues se esperaba que ya estuviese controlada, que el número de casos estuviese bajando después de un, dos, tres meses de epidemia. Y pues esto no se ha dado. Es momento de replantear la estrategia y podemos aprender de los países que han podido aplastar sus curvas. Esto pues, implica diversos esfuerzos. Se necesitan detectar los casos, se necesitan aislarlos, se necesitan tratarlos y ir reabriendo eh, con zonas verdes, separar las zonas que están libres de contagios y aislar las zonas que todavía tienen contagio y de esta manera ir atacando la epidemia de manera conjunta. Si les interesa, los invito a leer mi artículo donde escribo más detalles.